Hola, me llamo Alba, soy de Tarrasa, Barcelona, tengo 28 años y llevo unos 3 años aquí en Byron Bay. Llegué directa aquí y aquí me quedé. Bueno, en teoría iba a venir para 9 meses y aquí sigo. Un poco que me he movido por aquí ha sido viajar, pero siempre he estado viviendo en Byron. Pues mira, cuando yo llegué aquí, como venía solo para estudiar, evidentemente tienes que encontrar trabajo porque todo es carísimo. Pero el problema era que estudiando eh, iba cada día a la escuela y empezaba de 9 a 3 de la tarde. Eso qué pasa, que se reduce mucho a, lo que, a las ofertas de trabajo que hay aquí. Pero fui muy lucky y encontré como eh, para hacer de babysitter a unos dos niños. En ese momento ahora son tres, pero antes eran dos. Y iba por las tardes, tres tardes, justo cuando acababa a las tres, pues a las tres y media ya iba a casa de ellos. Y bueno, y ahí empecé, eso fue mi primer trabajo. Pues a ver, empecé eso, de Babysitter. Luego, una vez acabé ya el curso, que eran unos seis meses, eh, luego ya estaba más abierta, más horario por el cual tú puedes ir en busca de un trabajo. Y empecé a buscar, bueno, a tirar currículums, hoteles y eso. Entonces fui a parar en un hotel y ahí es cuando ya empiezas a ver que trabajando más puedes disfrutar más aquí porque ya vas equivaleando equivalando el plan gastos, perdón, y ingresos entonces fui al hotel, lo compaginaba con los niños y, y nada, y luego también justo cuando acabé el colegio hace un día encontré en, en uno de los, de los newspapers de, de Byron Encontré que buscaban a una chica, bueno, una bailarina, una profesora. De hecho, buscaban una de más ballet. Pero yo aún y así insistí y envié un mail. Bueno, un mensaje, que es lo que se lleva aquí. Y la, la mujer, la jefa de la propietaria de la escuela, me llamó a... Ah, pues venga, vamos a contactar, porque no tenía pensado abrir un grupo así, pero si tú estás dispuesta, ¿por qué no? Lo podemos probar. Y ahí empecé a dar clases de baile. Pero hoy en día también... Ya tengo yo mi propia clase de baile, o sea, me refiero... Doy clases de baile con la escuela y luego por otro lado también alquilo un local y doy yo mis clases que, yo, que son más con adultos, con las escuelas más niños. Y nada, súper bien, contenta, muy contenta la verdad. Todo empezó porque unas amigas... De hecho una es Leti, que es, eh, trabajo con vosotros, empezaba ay, ah, yo necesito moverme, venga Alba, tú que das clases de baile, ¿por qué no montas algo? Además yo ya, yo ya estaba con los niños, venga va, vamos a hacer algo, y yo era, bueno, yo, yo lo que necesito es un grupo, o sea, un grupo de personas, a uh, que ya tenga un mínimo de personas, entonces ya puedo, ¿no? porque tenía que invertir a, a, para alquilar el, el, el local. Entonces, bueno, pues fuimos así boca a boca hablando, explicándolo a las chicas que conocíamos y al final pues éramos unas 10, 12, depende de, o incluso más, depende del día y de la época porque aquí lo malo que tiene es que la gente va y viene. Pero es muy bonito porque, porque al final nos juntamos unas cuantas que, que somos de diferentes lugares, no solo somos españolas, sino que también hay gente de aquí o sí, si, eh, luego también unas italianas otras de Alemania o sea que somos un grupo muy universal <risa> Bailey stuff no no, este, no no no no no y este es el perro de la casa de, de los niños hello. So hello what's your name my name is Savannah and how old are you five I'm Sierra and I You are and how are you? Old. And. Sid Bailey? Mm hmm. Naughty, and Bailey. My dog's very <sighs> naughty. He's, it, introduce your, your dog. He's cute! Who is This he? is my dog. He's called Bailey. Bailey, look at the camera. <laughs> and he's a bit naughty, boy. And isn't he? Yeah. He's a naughty boy, he just wants to play. And you have a oh. brother, don't you? Those? Yeah, I have a brother. Called Candian. Yeah, and I got some chickens over there. Yeah. And. You I feed got... them, right? And I got a caravan here. <sighs> and that, I got for, a what, boat for what there. is that, ca uh, that caravan? Do you play on it? Yeah, it's a cubby house, and the it's a cubby house too. Wow. No One! No Hello. Oh. Okay. I can count in Spanish. Really? Yes. Yeah. Count. Can you 3, What else? 4. And is You forgot 5? I una, dos, tres. Tres, no. Tres. Tres. Yeah! Yay. Yay. Dos, and, tres. And, and princess. How is princess in here? Princess! I already know princess! I know <laughs> oh, you are! Yo soy también de estas que te viene todo en la mente y solo quieres expresarte y claro, a lo mejor no, no, no es como una clase de estas que te puedes preparar, sino que es muy espontánea. Y entonces hay, o hay expresiones que nosotros a veces intentamos traducir literalmente y, y no, no tienen significado aquí. Es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Pero eh, la verdad que dando clases de baile, como si hay algo que no sé decirlo... Simplemente lo hago y también luego o si no pregunto y con los niños sin vergüenza, los niños es con lo mejor con lo que puedes trabajar porque cosa que no sabes, cosa que preguntas y ya está y ellos te lo dicen. Además igualmente aquí todo el mundo sabe, hay mucha gente de todos los lugares que no son de aquí, no son locales entonces eso ayuda, si no entiendes algo es mejor no hacerte el tonto y decir sí, sí, sí porque nunca sabes qué te están diciendo, sino es mejor preguntar y decir perdona. ¿Lo eh, puedes repetir o no te entiendo? Mira, una vez me pasó que estaba hablando con la madre de las niñas y, y estábamos hablando, bueno, pues que el perro es joven, que se escapó, pues durante, muchas veces ha escapado, la verdad, pero durante un día se escapó como tres o cuatro veces el mismo día. Y entonces estábamos hablando y yo le dije, bueno, yo tengo un perro allí en España y lo tuve que castrar porque si no se volvía loco y también se me había escapado más de una vez. Y eso que estábamos así hablando, y de golpe la, chica, la niña, la mayor, oyó castrar. Y dijo, eh, what are you talking about? ¿Qué estáis diciendo? Eh, ¿Sabes? Y ella solo me venía a mí, no a su madre. Y me venía a mí preguntándome, ah, explícame, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y claro, yo en ese momento era como, Dios, eh, tierra, trágame. ¿Qué digo yo ahora? Porque hay padres que lo quieren explicar y otros que, que prefieren no no explicar mucho más allá de, de, de todo este tema, entonces yo me hice como la tonta pero la niña insistiendo, insistiendo, insistiendo y al final tuve que decirle, ah, pregúntale a tu madre, ¿sabes? y su madre, me estaba... luego cuando yo miré hacia ella, ella estaba toda roja pero riéndose como diciendo, vaya situación en la que se ha metido, ¿sabes? en la que está Alba, pero, pero bien, nada, fue eso y luego, pues bueno, la verdad que hemos bailando, muchas situaciones graciosas, muchísimas. Con las chicas me lo paso bien, con los niños también. Sí, sí, se cobra bastante bien. Ya de babysitter, de cleaner, cada vez también lo hago. De... Y bailando sobre todo. Bailando se cobra mucho mejor. Porque, bueno, supongo que ya es algo que tú ya tienes... Como títulos y entonces ya estás, ¿sabes? Tienes experiencia, no es como un babysitting que si te gustan los niños pues todo el mundo lo puede hacer también, ¿no? Entonces pues se cobra bastante bien, la verdad. Y una vez empiezas a trabajar pues ya, ya ves que la vida aquí, el salario te, te deja estar aquí, ¿sabes? Y una vez tú vienes con dinero de allí a veces hace difícil al principio si no trabajas. Ah, bueno, todo hay que decir que también se aprovechan en según qué lugar. ¿eh? O sea, no, no en todos sitios. Aquí el salario mínimo en teoría son 15 dólares y en muchos sitios tú cobras eso. O incluso en algunos. Yo ahora hace tiempo que no oigo, pero, pero al principio yo oía que en algunos sitios incluso, incluso a lo mejor te pagaban 12 dólares la hora, 13, 14, otros 15 y, y ahí se quedaba. Yo empecé con 17. No, mentira, 18, de hoy visite, ahora ya son 25. Hagas lo que hagas, ya sea ayudando un poco en la casa o sea solo con los niños, o sea, mientras los niños están durmiendo y tú estás ahí esperando a que los padres vuelvan. Y, y luego, pues, de también, unos 25. O sea, que, que quieras o no, si una vez claro principio, también hay que decir que uno está dispuesto a cobrar lo que sea, ¿sabes? Porque como necesitas dinero, tanto da. Pero una vez ya estás aquí ya sabes cómo van las cosas, entonces también exiges. Y eso es lo bueno, ¿sabes? Bueno, cambió mucho de, eh, estando en España que aquí. Y aquí, al principio, el primer año, ser estudiante, conoces gente, barbacoas, fiesta, eh, te mueves mucho sí. también más por la noche, luego estudias durante todo el día. Pero ahora una vez ya también estoy en pareja y todo, o sea, cambia. Igualmente, como el salir ya uno se hace mayor y ya no es lo, lo mismo que antes o ya tienes tu propia casa o con quién estar, que sabes, gente que conoces que tienen otras, su propia casa y no es solo aquello que puedes alquilar y tienes tu habitación, sino que tienes tu, tu espacio, entonces pues ya nos juntamos más en, en casa de uno, en casa de otro, hacemos barbacoa, bebemos algunas cervezas si nos apetece y si no pues nada y levanto, o sea, irse, el día a día es irse a dormir Muchas veces a las 9 y media ya estoy en cama, porque nos levantamos súper pronto. Si hay surf, vamos a surfear, si no, pues andamos al lighthouse y luego trabajas y luego a lo mejor no tienes ni tiempo a comer, porque, ¿sabes? O sea, que. Pero es muy diferente ahí, o sea, aunque trabajes, no te sientes que estás, que estás cerrado. Aquí te da una sensación de que estás al aire libre todo el día, ¿sabes? Y es por eso, porque a lo mejor aprovechas y te vas a surfear, o a lo mejor te aprovechas y te vas a, a la playa y comes allí con las amigas, que es en tu tiempo, en el break que tú tienes. Así que, que yo encantada de levantarme pronto e irme a dormir pronto. Encantadísima. Pues... ¿qué aconsejaría? Bueno, pues que se lo tomen con calma, porque a veces, o sea, nada es imposible, pero a veces es difícil. Muchas veces a mí lo que me pasó también es cuando yo llegué, oh mira, este ha encontrado habitación súper rápido y yo no, o oh, este ha encontrado curro súper rápido y yo no, o oh, este le están pagando más, o oh, este le están dando más horas, y eso es, es como todo, es como la lotería. O oh, me he comprado un coche y a mí me funciona muy bien y al otro se la ha roto. O sea, como lo compramos también de segunda mano, pues es lo que pasa. Entonces es paciencia, todo llega, ser positivo, y, y sacar todo lo bueno que, que aquí nos enseñan, ¿sabes? También diferente mentalidad, diferente estilo de vida, eh, que dejamos las puertas abiertas de casa, no como allí y no pasa nada. Que siempre hay excepciones, evidentemente. A veces puedes escuchar o, o hoy oh, le han dado una paliza a un chico en la, en la calle que hace poco aquí pasó, o no sé qué, eso pasa en todos lugares, pero lo que está claro es que es mucho más diferente aquí y entonces, Aconsejo que se saque todo eso bueno y, se, y, no, y una vez salgamos de aquí, si salimos, eh, nos lo llevemos con nosotros y lo transmitimos, ¿sabes? O sea, yo cuando he ido ahí a España siempre voy con mi... ¿sabes qué? Has, has cambiado, pero no es que hay, O sea, sí, he cambiado, pero, pero para mejor, ¿sabes? Con una mentalidad más abierta y, y nada, y que aprovechen el día a día un montón porque... Yo, ya, yo vine para nueve meses y llevo tres años y aún así los días pasan súper rápido, súper rápido. Así que si venís con objetivo de surfear o aprender inglés o, o, yo que sé, o ya sea conocer el país, viajar, hacerlo porque el tiempo pasa súper rápido. Pues nada, si, mira, si alguna estudiante o algún estudiante que está por aquí pues, tiene, tiene interés en bailar, en moverse, pues bienvenido es que vean, bueno, que puedes venir un día a probar y, y, si, y sin compromiso, yo solo venido, ¿sabes? Y, y nada, y que si hay gente pues, que no conozco y viene por aquí, pues encantada de conocernos y, y que disfrutéis de este lugar, que es muy bonito, de este país.